doctora Martínez Garza es un placer para nosotros contar con su participación en este evento. Y bueno, si me lo permiten voy a dar una breve sembranza sobre la trayectoria académica de la doctora. Eh, la doctora Martínez Garza desarrolló estudios de doctorado en la Universidad de Chicago y en el 2010 realizó una estancia sabática en Holanda, en el 2014 en Australia. Eh, ella trabaja en el CIVIC, en el Centro de Investigación y Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde, además de investigar, realiza actividades de docencia y extensión. Cuenta con diversas publicaciones, la mayoría en artículos en revistas internacionales arbitradas, así como capítulos de libro y textos de diputación. Ha participado como árbitro en revistas internacionales indexadas y en la organización de simposios en congresos nacionales e internacionales. Posee el premio al Mejor Autor Joven por el Mejor Artículo, eh, en repetidas menciones a la Mejor Metodología de Monitoreo y Evaluación por la Alianza Internacional Rainforest en el año 2009, 2011, 2013 y 2014. Eh, por sus metodologías de campo, obtuvo dos menciones honoríficas de reconocimiento a la conservación de la naturaleza, esto en el 2016-2017, y eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Maestro, a la doctora, perdón. Adelante. Gracias a todos. Eh, bueno, yo voy a comenzar por hablar hablarles de la, de la actualidad que ya conocemos. Así es como lucen los, los paisajes en todo el mundo, son paisajes agropecuarios permanentes y entonces los ecosistemas que antes eran continuos ahora están fragmentados. Hay pastizales, hay tierras de cultivo y hay urbanizaciones. En, el, en 1993 se realizó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es un acuerdo internacional de 193 partes, de 194 países que están eh, reconocidos por la ONU, o sea, básicamente todos los países reconocieron este convenio. Y este convenio que, que trata sobre la conservación de la biodiversidad eh, aterrizó en cada uno de los países como una estrategia nacional de conservación En México. Esta se hizo en el 2008, que es la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. Está coordinada por la CONAVIO y lo primero que hizo CONAVIO fue eh, establecer un comité coordinador para la implementación de, la, de esta estrategia y para hacerlo invitó a la academia, al gobierno y a organizaciones de la sociedad civil. Estos son los seis objetivos de la estrategia de conservación, que son los mismos de la estrategia mundial, aterrizados a México. El primero eh, habla sobre la generación y transmisión del conocimiento. El segundo sobre la conservación, in situ, como en los ecosistemas naturales, y ex situ, como en los zoológicos o en los jardines botánicos. El tercero es el de restauración de ecosistemas degradados, que es el el que, del que yo me encargo, el cuarto, prevención y control de amenazas como especies exóticas, especies invasoras, el quinto, el uso sustentable de los recursos y el sexto, educación cultural y ambiental. Junto con esta, eh, este convenio mundial surgieron otros relacionados con restauración. Por ejemplo, en el 2011 el reto de Bonn, estableció un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas para el 2020, es decir, el próximo año, y 350 millones para el 2030. En este caso, México se comprometió a restaurar 6.5 millones de hectáreas. Eh, había un mapa, eh, muy a gran escala, sobre qué áreas tenían que restaurarse. Eh, se hablaba de los beneficios potenciales y de los principales ecosistemas que se restaurarían en México otra iniciativa fue únicamente para Latinoamérica la iniciativa llamada 2020 que se estableció en el 2014 y cuya meta era restaurar 20 millones de hectáreas para el 2020 México fue el país que más hectáreas comprometió 8.5 millones de hectáreas 13 de 20 países de Latinoamérica y el Caribe se comprometieron a participar en esta iniciativa. ¿Pero qué es, de qué hablo cuando digo restauración ecológica? La restauración ecológica, como la práctica, se refiere a recuperar la estructura, la función y la durabilidad de los ecosistemas que han sido perturbados. Esto se hace mediante la conservación o el establecimiento de la biodiversidad. Por otra parte está la ecología de la restauración, que es la ciencia que se ocupa de la ecología básica para llevar a la restauración ecológica las técnicas para mejorar el ambiente. Y esto se tiene que hacer mediante experimentos. ¿De qué conceptos de ecología básica? Eh, tomamos mano para hacer restauración. Eh, principalmente de la sucesión natural, eh, de la sucesión secundaria, del tipo de especies que participan en la sucesión, llamadas pioneras y no pioneras, del concepto de regeneración natural y de los factores que afectan la sucesión. La sucesión natural es un proceso mediante, un, mediante el cual un ecosistema regresa a su estado original, y lo hace con un recambio de especies a través del tiempo. Entonces, esta es la forma natural que tienen los ecosistemas de regresar a su estado original si fueron perturbados. Entonces, cuando hacemos eh, restauración ecológica experimental, recurrimos a tres niveles de intervención. El nivel de intervención mínimo se refiere a detener la perturbación, por ejemplo, mediante discusiones de ganado, que la ganadería es una de las actividades principales en los ecosistemas mexicanos que están perturbando los ecosistemas. Entonces, esta intervención mínima requiere poco dinero y poco conocimiento. Tenemos que identificar qué está perturbando el ecosistema, detener esa perturbación, y eso lo que busca es favorecer el proceso que tiene el ecosistema de recuperarse naturalmente. El nivel intermedio, intermedio de restauración ya considera meter especies, por ejemplo, por siembra directa, y también considera remover especies invasoras o exóticas que pudieran estar deteniendo la recuperación natural del ecosistema. Finalmente, la intervención máxima se refiere al establecimiento de plantaciones de especies nativas y en algunos casos a la introducción de animales que se han perdido en los ecosistemas. Entonces, en este esquema... El nivel de intervención mínima es el que requiere menos dinero y menos conocimiento. Y el nivel de intervención máxima es el que requiere más dinero y más conocimiento. Regresando a la iniciativa 2020. Aquí les pongo, además de eh, los países que ya les había mostrado, otros países que también eh, participaron en esta iniciativa. Eh, pero, fíjense que solo cuatro de estos países tiene un plan nacional de restauración. Entonces, ¿cómo se compromete a restaurar tantas hectáreas si no tienen un plan de cómo hacerlo? Esto es gravísimo porque, miren, nosotros nos comprometimos a restaurar 8.5 millones de hectáreas para el año que viene, no tenemos un plan de restauración. Eh, en este escenario, junto con la CIFOR, Hicimos en México una evaluación nacional de los proyectos de restauración para caracterizar los enfoques y estrategias relacionadas con la restauración de los ecosistemas en México. Invitamos a academia, gobiernos, ONG, y eh, por todos los medios impresos, identificamos todos los proyectos que pudieran estar relacionados con la restauración. Eh, por ejemplo... En congresos, en periódicos, o en publicaciones nacionales e internacionales, libros, todo lo que se pudiera. Y logramos identificar 300 proyectos. Y después eh, fuimos reduciendo el número porque algunos no eran proyectos de restauración, era reforestación, que podemos, si quieren, platicar la diferencia. Eh, pero además había muchos otros que nunca eh, escribieron sus resultados. Eran como anécdotas. Alguien hizo una plantación en alguna parte ese tipo de cosas, como historias. No hay eh, referencia escrita sobre ello. Eh, entonces terminamos con 75 proyectos que empezaron en 1979 a la fecha. Y imaginen, logramos eh, para estos 75 proyectos sumar un área de 1.5 millones de hectáreas. 1.5 eh, comprometimos 8.5 digo comprometimos porque bueno todos somos mexicanos pero solo alguien lo comprometió bueno, entonces eh, de estos 75 proyectos que suman este 1.5 millones de hectáreas, el 92% fueron establecidos después del 2004, o sea son proyectos muy nuevos no en realidad creo que son uno o dos los que datan de los 70 eh, la idea de esto es que esto nos permita planear esa estrategia nacional de restauración. Estamos tardísimo, vamos tardísimo, pero tenemos que hacerla. Y bueno, regreso a los objetivos porque eh, mi plan para esta plática era, era mostrarles la relación entre la restauración, que es el objetivo 3, y la educación ambiental, que es el objetivo 6. Entonces, este objetivo, el de Educación eh, y Cultura Ambiental, dice que responde a la necesidad de promover la divulgación de y concientización sobre el conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal. Divulgación entendida como la acción de hacer accesible el conocimiento científico. La meta es inducir actitudes, hábitos y prácticas para la conservación. Entonces, eh, lo que les voy a mostrar ahora es esta liga entre la restauración y la educación ambiental. Y se los voy a mostrar eh, como parte de nuestra evaluación nacional de los proyectos de restauración en términos de productos. ¿sí? Entonces, de estos proyectos que les conté que encontramos, eh, registramos cuántos de ellos tenían... Publicaciones, presentaciones en congresos sobre el público en general o menciones en medios de comunicación. Y aquí están los resultados. Este es el tipo de productos y este es un promedio más una desviación estándar. Entonces vean, publicaciones internacionales, todo es sobre proyectos de restauración en México del color. Internacionales 3.3, nacionales 2.8, otros, 1.5. Y aquí hay un mundo de cosas. Libros técnicos, capítulos de libros, manuales, informes técnicos, tesis. Presentaciones en congresos, 6.2. Presentaciones para el público en general, 11.1. Muy buenas noticias. Al parecer estamos haciendo divulgación. Es el producto que más hacemos presentaciones para el público en general. Pero si nosotros vemos el número de proyectos que hacen esto, se ve otra imagen. En realidad, el 44% de los proyectos lo que hace es esto, libros, capítulos, manuales, informes, tesis, que también es muy importante. Los manuales son básicos. Que una vez que hagamos un proyecto de restauración lo podamos poner en un libro y dárselo a los demás y decirles, esto funcionó, es muy importante. Bueno. Pero ¿qué pasa con las tesis? A veces se quedan escondidas, nadie las puede ver, nadie sabe qué pasó. Entonces a veces es información perdida. Si las tesis no se convierten en artículos o no se convierten en manuales, se pierde la información el promedio de pláticas para el público en general es 11, pero solo el 20% de los proyectos lo hace o sea, hay un 80% de proyectos que nunca se ha parado ante el público a contarles lo que ha pasado con la restauración entonces, eso es muy grave esto se refiere a la divulgación de las personas que hicieron la restauración en las comunidades en las que hicieron la restauración porque si ustedes se acuerdan, también eh, la doctora Nora estaba mencionando este hecho muy importante para México que es toda la tierra pertenece a los pueblos. ¿no? El gobierno tiene muy poca tierra. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a hacer restauración, la vamos a hacer en los ejidos. Es ahí donde se hace, no hay más donde hacer restauración. Entonces, esta parte es muy importante porque es qué porcentaje de proyectos regresaron a las comunidades donde hicieron sus acciones y les contaron, ¿no? Entonces, pues muy buenas noticias, ¿no? 80% les contaron los objetivos, 80% les contaron los avances, 80% les contaron los resultados. Muy mal que no se ocupan los medios audiovisuales, porque son los más importantes para hacer divulgación. Muy pocos proyectos hicieron material eh, de divulgación que fuera audiovisual. ¿Qué pasa con la divulgación en los medios? Aquí sí fue muy mal. Imaginen, ¿quién está haciendo la restauración que no ocupa para su divulgación? Nada, ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni página web, nada. O sea, realmente todos estos números están abajo del 20%. Nadie sabe qué es restauración en los medios de comunicación. Bueno, y entonces, para poner mi granito de arena en cuanto a divulgación de la restauración, yo voy a dar mi estudio de caso, que es el proyecto de restauración que está a cargo de mi cuerpo académico en la selva estacional de Sierra de Borque. Nosotros tenemos este proyecto desde el 2006 en, en la comunidad de Limón de Cochichinola, y en este lugar existe este ecosistema que se llama selva estacional, que su principal particularidad es que pasa de 6 a 8 meses, que pareciera seco, los árboles no tienen hojas, y entonces esto hace que la dinámica en este ecosistema sea muy particular. Aquí existen muchas actividades productivas, eh, muy eh, en coexistencia con la naturaleza, por ejemplo, ustedes pueden ver que el ganado está... Bajo los árboles. En, estos, en muchos de estos lugares no se talan los árboles para meter pastos exóticos, sino que se permite que el ganado entre a la selva y esté consumiendo las hierbas nativas y exóticas, ya les voy a hablar de eso. También hay eh, extracción de frutos, de semillas, otro tipo de ganado, agricultura. Y entonces, eh, aquí establecimos este proyecto con la meta restaurar el movimiento de plantas y animales en estos paisajes agropecuarios permanentes, esa fue nuestra meta entonces, si ustedes se acuerdan de las primeras diapos que les presenté sobre restauración eh, se quiere restaurar la estructura se quiere restaurar la durabilidad se quiere restaurar la biodiversidad nuestra meta particular es que las plantas y los animales se puedan mover en estos paisajes esa es nuestra meta ¿sí? y luego tenemos otras metas una muy importante es la educación ambiental. Otra es que coexistan las actividades productivas con la biodiversidad. Les repito, estos son paisajes agropecuarios permanentes y no tenemos eh, ninguna meta de eliminar las actividades productivas. Lo que queremos es que existan junto con la biodiversidad. Eh, difundir la idea de restauración experimental y favorecer la participación de los estudiantes en estos proyectos de restauración. Entonces, en el limón de Cochichinola hicimos exclusiones, ocho parcelas de 50 por 50, cuatro de ellas tienen plantaciones, entonces es intervención máxima, y cuatro de ellas son exclusiones, es decir, intervención mínima. Lo que sembramos fueron 20 especies nativas de la selva. Cuando fuimos con la comunidad y pedimos permiso para ocupar sus terrenos, eh, les pedimos sus sitios más eh, degradados, les dijimos queremos los más, más, más degradados para ver cómo nos va a ir con este, con este experimento. ¿Qué sembramos? ¿Qué quieren ustedes que sembremos? Eh, hay 160 especies de árboles en Sierra de Huautla, ¿cuáles les gustan? Y, y fue muy, eh, muy bonito Hablar con la gente y que nos dijeran, siempre lo que quieras, todo lo ocupamos. Guau, pues, entonces yo pensé, voy a sembrar cosas que pueda alimentar a los animales. Y sembramos muchas especies con frutos carnosos. Además, tenemos tres parcelas en sitios perturbados para poder eh, ver cómo avanza nuestra restauración en comparación con un control a un perturbado y tres parcelas en áreas conservadas, como para saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Estas son eh, tres fotos de cómo lucen las parcelas. Esta es cuando las establecimos y luego cómo se fueron llenando eh, de vegetación. Estas fotos se las muestro en, en secas, porque en lluvias todo se ve igual, pero en secas la diferencia sí es muy grande. Eh, aquí se ve el mapa de cómo están ubicadas las parcelas, siempre al lado del camino para permitir el acceso de, de estudiantes las plantas es, es muy mucho más costoso ir más lejos que el camino y aquí se ve la estación de, de la white la estación de biología que es muy importante para hacer investigación bueno entonces vamos a empezar a hablar de movimiento de plantas y animales solo les voy a presentar el movimiento de, de hierbas y el movimiento de aves aunque tenemos estudios en, en muchos grupos, entonces, sobre el movimiento de plantas en el paisaje. Tenemos hierbas nativas y ruderales. Las especies ruderales se refieren a aquellas especies que se mueven muy bien en el paisaje porque crecen al lado de los caminos, o porque las lleva el ganado, o porque las lleva la gente, no son exóticas. Son especies nativas, eso es lo que están en todas partes, se mueven en todos los paisajes, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden ver aquí, esta, la, la oscura son las especies nativas y la columna clarita son las especies ruderales. Y tenemos tres hábitats. El primer hábitat es donde están las vacas pastando. El segundo hábitat es donde hicimos la restauración, hicimos una cerca, metimos plantas. Y el tercer hábitat es el bosque conservado, ¿sí? Y entonces, se ve chiquito, pero básicamente lo que quiero que vean aquí, la parte de arriba es número de especies y la parte de abajo es biomasa de hierbas. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que donde hay vacas, hay la misma cantidad de especies nativas y roderales. Donde pusimos la intervención de restauración, hay más especies nativas que ruderales. Y en el bosque conservado hay muchísimas más especies nativas que ruderales. ¿Qué pasa con la biomasa? Donde están las vacas hay la misma cantidad de nativas ruderales. Con nuestra restauración, misma cantidad de nativas ruderales. Sitio conservado, muchísima más biomasa de nativas que de ruderales. ¿Sí? Entonces, este esquema lo que nos dice es esto es nuestro proyecto, esto es lo que está, esto es lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver que en cuanto al número de especies ya se logró en cuanto a biomasa, todavía no. Sobre el movimiento de animales en el paisaje. Hemos estudiado el movimiento de reptiles, anfibios, mamíferos, aves, murciélagos. Eh, ahora les voy a presentar el movimiento de aves frugívoras, las aves que comen frutos carnosos y después las distribuyen en el infanzado. Aquí pueden ver eh, las columnas azules, son las especies pioneras, que son las primeras que llegan a la sucesión. les llaman especies cicatrizantes o especies estrategia R, son, son especies que son muy buenas para colonizar áreas abiertas. Y luego en rojo están las especies no pioneras, las especies no pioneras son las que habitan y conforman el bosque maduro, ¿sí? Entonces, esta, este panel de aquí es la intervención mínima, es decir, solo excluimos al ganado, y este panel de, aquí, de acá es la intervención máxima, es decir, hicimos plantaciones. Además, estas dos columnas se refieren a especies que se mueven por el viento y estas dos de aquí, a especies que se mueven gracias a la presencia de los animales. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero enseñar aquí es que en la intervención mínima tuvimos una menor diversidad de aves comparado con la intervención máxima. Las aves comenzaron a ir más a nuestras plantaciones de restauración y, y esto es sorprendente porque nuestras plantas, nuestros árboles aún no tenían fruto. Entonces no podemos decir que pues, ya había frutos, ya iban las aves. Empezaron a ir aún antes de que hubiera frutos. Eh, nuestra especialista en conducta dice que las aves empiezan a visitar los árboles que ya conocen que van a dar frutos muchísimo antes de que lo hagan. Entonces nosotros vimos eso. Vimos cómo aumentó la caída de semillas de estas aves frugívoras que iban aunque aún no había frutos. ¿Sí? Entonces, menor diversidad, mayor diversidad. Ahora vamos a estas columnas. Aquí dice que para las especies dispersadas por viento hay una cantidad similar de semillas de especies pioneras y de no pioneras. De las dispersadas por animales, igual cantidad de pioneras y no pioneras. En las plantaciones, igual cantidad de dispersadas por viento de pioneras y no pioneras, y aquí está nuestro resultado clave. En las plantaciones, las dispersadas por animales, hay una mayor cantidad de semillas pioneras que están llegando a estas parcelas. Entonces, lo que se espera es que estas semillas germinen, crezcan, y la sucesión entonces en estos lugares se acelere ¿Sí? Entonces, esto de querer recuperar el movimiento de los animales en el paisaje es porque queremos recuperar sus interacciones con los animales. Otro proceso que hemos estudiado es el de herbivoría. Ustedes saben que eh, los lepidópteros, primero son eh, consumidores de hojas y más tarde se convierten en polinizadores. Entonces es un grupo muy importante. En esta parte, en su etapa de herbívoros, Estudiamos para estas parcelas cómo es que cinco especies, de las cuales nosotros sembramos las primeras cuatro y la quinta, que es Hipomea, crece naturalmente en estos sitios, es una pionera, nosotros estudiamos cómo los lepidópteros están consumiendo estas plantas. Esto es importante para los restauradores, porque si nosotros sembramos algo y los lepidópteros llegan, y la defolian completamente, se acabó nuestra restauración. Pero, si nosotros sembramos algo que nadie va a poder consumir, no estamos atrayendo la fauna. Entonces necesitamos tener ahí un equilibrio, saberlo, estudiarlo. Entonces aquí ustedes pueden ver, bursera, jacaratia, Pseudobomba, suetenia, e hipomea, y todas tienen diferentes índices de vivoría. Entonces eso es lo que buscamos. Cuando hacemos una plantación de restauración, buscamos que haya una diversidad muy grande de plantas para que haya unas que se las coman los delpidópteros y otras que no se las coman, para que podamos seguir adelante con nuestra restauración. y Entonces, aquí es muy importante, lo voy a mencionar, aquí es muy importante eh, que les mencione la diferencia entre reforestación y restauración. La reforestación es una actividad que busca eh, detener la erosión del suelo. Entonces, se puede hacer con el callito? Entonces, sí la diferencia... Tiene que hacerse, porque la reforestación implica meter árboles y detener la erosión del suelo. Eh, pueden ser cualquier árbol, puede ser un árbol exótico, puede ser un árbol que no sea de ese lugar. La restauración implica siempre el uso de plantas nativas Entonces, sí es un asunto que peleamos mucho con Conafor de que haga esas distinciones, porque hace muchas reforestaciones y seguro que están bien en muchos lugares, pero no se puede eh, meter pinos en todas partes. Bueno, y entonces todo este conocimiento nos, da, nos ha dado mucha oportunidad para hacer educación ambiental. Por ejemplo, hemos, eh, hemos sabido en, en algunos de nuestros proyectos que la gente mata a los murciélagos porque pues, tiene la idea de que todos son murciélagos que, que dañan al ganado, que comen sangre. Y entonces es muy importante que nosotros empecemos a, a contarles toda esta idea de que hay muchos murciélagos que en realidad lo que comen son plantas y entonces están moviendo las plantas en el paisaje y otros muchos murciélagos que son insectívoros que son muy importantes o sea, su servicio ambiental es básico porque están quitando las plagas del ambiente eh, también les contamos cuando hacemos estas plantaciones de restauración les contamos cómo es posible detener la erosión gracias a esta cubierta vegetal y que lo pueden hacer con las mismas plantas con los mismos árboles que usan como lo que estaba eh, mencionando a Alejandro sobre los huertos, pues ya sabemos qué especies son las que eh, nos interesan, ¿no? Podemos usarlas. Y bueno, lo que también ya se ha dicho mucho y que sí es bien importante. Nosotros vamos a las comunidades a aprender. Vamos y aprendemos todo lo que nos enseñan y nosotros les platicamos lo que queremos, pero no, no puede ser en una sola dirección. Eso no, no es posible. ¿no? Eh, creerlo así pues es bastante arrogante ¿no? eh, nosotros vamos nos enseñan sus métodos tradicionales y también este libro de, de la evaluación nacional de los proyectos de restauración tiene un capítulo exclusivo para esa parte qué aprende la gente que quiere hacer restauración de la comunidad que, cuál es la parte que saca de la comunidad en conocimiento bueno, y entonces eh, este se los presento porque eh, una de mis estudiantes, marines de La Peña, hizo una ONG que se llama Paisajes Integrales y que está trabajando aquí en Morelos y también en, en Veracruz. Y ella creó este esquema con eh, sistemas agrosivo pastoriles. Y entonces eh, su idea es que se puede tener la agricultura, se puede tener la ganadería y se puede tener unidades de restauración para que todas las actividades coexistan, las de conservación y las económicas. Entonces este es un esquema que ella creó, en donde tiene en el centro la casa de ordeña, y luego tiene árboles de sombra, que son árboles nativos, y luego tiene eh, bancos de proteínas, que son árboles como leucena, oligicidio, grosimum, o que sirven para alimentar el al ganado, en lugar de los pastos exóticos. Y también tiene unidades de restauración, donde se siembran exclusivamente especies nativas de la zona del bosque maduro. Entonces, esta, esta es su idea. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las fundaciones y a todas las organizaciones que nos han dado dinero para esto. Y que estemos todos claros que el 99% de esta información ha salido de las universidades públicas, entonces no podemos no apoyar la, la universidad pública y se los digo porque tengo entendido que en dos meses nos quedamos sin, sin salario, entonces estoy en shock, ¿no? pero sí creo que, que es muy importante que se entienda cómo la universidad pública está generando toda esta información. Muchas gracias. Vamos a hacer una intervención, si doctora. pues una felicitación por, por el trabajo. A mí me llama mucho la atención cuando habla de 20 especies nativas que usaron en las, no sé si lo como sinónimo entre la siembra y las plantaciones, este, y me gustaría saber este, de dónde las obtuvieron este, porque no sabemos que hay estas los viveros eh, forestales y los viveros del mundo pues en su mayoría tienen especies exóticas este, y aún manejadas como si se tratara de con envases como si se tratara de especies de bosques templados no cuando aquí lo que predomina en el estado sería la selva amazónica bueno, sí. eh, lo que hicimos fue propagarlas nosotros yo creo que el 80% de las que sembramos la, las propagamos nosotros porque si tienes razón no hay los viveros de Conafor eh, reproducen plantas para bosque templado ese es su meta ese es su objetivo y eh, el gobierno del estado sí tiene y afortunadamente hemos tenido muchas pláticas con ellos y nos piden listados de, de más especies se los damos no es tan sencillo porque a veces la tecnología o las condiciones que se necesitan para propagar unas no sirven para todas. entonces Pero sí han aumentado sus listados florísticos, sobre todo el gobierno del Estado, aquí sucede en Cuernavaca, ha tenido más. Entonces, eh, nosotros propagamos la mayoría y lo que no pudimos propagar, conseguimos planta del DINA, del jardín botánico. Ellos, ellos nos dieron planta. Entonces esas fueron nuestras dos fuentes. Eh, me parece que ellos nos dieron las docenas, pero casi todas las demás eh, las propagamos nosotros. Pero ahora sí te puedo decir, una de nuestras estudiantes que, que se tituló con la, el movimiento de semillas en el paisaje, ella ahora está a cargo del vivero del gobierno del Estado. Entonces te puedo decir que ella está propagando súper bien a Londra Nicolás, eh, un montón de especies en la sangre estacional. Y Pilar Ayala es nuestro contacto, el gobierno del Estado también te lo puedo dar porque sí tienen un mejor listado de especies de la Celestación a la Pues siempre son temáticas muy interesantes para poder compartir. Doctora Cristina, eh, nos da mucho gusto eh, haber escuchado esta participación, este trabajo, me parece que es un trabajo muy intenso en el que se ha desarrollado y bueno, mucha experiencia ¿no? desde... Cuerpo académico y desde su trabajo de la línea de investigación. Y bueno, en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del sido ofrecemos este reconocimiento a la par que el CIVIC. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor.